Bueno, señores, el se tema no central candidato. del día de hoy, elecciones tú que municipales... que ser candidato y ser el miembro de este programa sí. para tener esa, elecciones, esa facilidad. Elecciones municipales, llamar. Francis, <ríe> candidatos y propuestas. A pocos días del 16 de febrero de cuando se llevarán a cabo las elecciones municipales en las que serán elegidos los alcaldes, directores, municipales, regidores, el panorama de quien ocupará estos cargos no está muy claro. En San Francisco de Macorís contamos con destacados dirigentes políticos que han optado por la alcaldía, entre los que se pueden citar por el Partido Revolucionario Moderno, dejó establecido su boleta municipal encabezada por Siquio N.G. de La Rosa, candidato alcalde y la doctora Albertina Consuelo González Titina o Tinita, vicealcaldesa. Mientras que el Partido de la Liberación Obeta, Dominicana y Aliados lleva como propuesta a la ingeniero Miledis Núñez Pantaleón, candidata a alcalde, vicealcalde, licenciado Jorge Peña Mendoza, y como regidores a eh, varios, eh, eh, varios dirigentes más. El Partido de la Fuerza del Pueblo alia y Aliados estableció como sus candidatos al ayuntamiento el licenciado Emanuel Trinidad Puello y Angelina Paulino de García a la vicealcaldesa. Una producción en tanto brillante. tanto que la Alianza País, la Alianza País llevó al candidato, o lleva al candidato, uh -huh. profesor Juan Francisco Tavares Rufino, chino, y como vicealcaldesa a Celeste Núñez Górez. Por el Partido Cívico Renovador, este lleva como candidato a alcalde a Nelson Mata, Vamos a ver si vemos la foto ah, de Nelson Mata. No está. Nezo Mata no está. No está. Pero Nelson Mata es el que nos manda los mensajes de, sí. de, de Inéspre. Los Partidos nacional de la Voluntad Ciudadana, Noemí Cor Cordillera Sánchez. Noemí Cordillera, mira, no había visto no, ese, pues, ese eh. apellido. Noemí, Interesante. Noemí Cordillera Sánchez. Yo con el Frente no. Amplio a Jovino Antonio Núñez, país posible, a José Farid Ramia, que estaba no, con, nosotros con nosotros hace un nosotros momentito. Y el Partido Verde a Ramón Emilio Alvarado. Bueno. Estas fotos no se consiguieron, no sé por qué. Bueno, esto, es que estos últimos parece que no están haciendo campaña. Eh, campaña. De los aspirantes, ¿cuál es su valoración tomando en cuenta sus propuestas y trayectoria política? Vamos a ver lo que ustedes opinan con relación a la candidatura. Hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, eh, el, la candidata a vicealcaldesa de la Fuerza del Pueblo yo mismo no sé quién es, no. soy un franco macolizado, yo soy nacido, criado, sí. y revolcado en rabo Echivo. hace 61 años y yo, yo no voy la a conozco y tampoco sé qué político, es sí. política, sí, Angie Man. siempre ha sido una militante del PLD uh -huh. y sobre todo Leonel es -militante, sí, militante del PLD sí. y muy eh, cercana eh, sobre todo a la estructura de Leonel Fernández. Sí, pero una militante de bajo perfil, según lo bueno, que parece Bueno, lo que porque... pasa, sí, lo que pasa que Angie es comerciante. Eh, la... Ella es eh, la tienda Status, que estuvo aquí ah, antes, bueno. eh, es conocida en la calle... Eh, no de tanto detalle, sí, que exacto. le están atrás. Sí, Entonces... Ah. <risa> Yo le voy a lo que tú eh, expones O alguien alguno de ustedes Voy sí. a sí. buscar la foto para sí, ponerla sí. Sí, Bien, en, de, en no? nuestro caso eh, Viendo la situación Aquí en San Francisco de Macorís El licenciado eh, Siquio NG de la Rosa Conjuntamente con la doctora Tinita eh, También Miledis Núñez Con Jorge Peña como vicealcalde en el caso de Emmanuel Trinidad, con Angie, con Angie que como vicealcaldesa, estamos hablando de ahí de los tres principales candidatos eh, que van a la alcaldía, ya eh, entiendo que relegado a un quizá cuarto eh, puesto, eh, en percepción, está Francisco Tabar el chino, y ahí en, en adelante entonces veremos el resultado de los números de, de, de los temas. Ahora bien, en, en el ámbito eh, político, es importante destacar que según nuestras fuentes, y esto luego se verá reflejado con el resultado de, de, de las elecciones del 16 de febrero de este año, existe una fuerte división a lo interno del PRM va y al con no, la fuente de él. Pero no puede ser. Defiéndete, defiéndete. Sí, tú lo defiendes después. Ah. Y si si eh, existe una fuerte división Hay en tu al interno del PRM con la candidatura de Siquio Hay NG de la Rosa, palabra. pero igual, lo que pasa es que tú no me dejas terminar. ...pero igual también hay una división a lo interno del PLD... Es que, es que ...con que la candidatura de Miles ya, ya, ...en la de nosotros no hay no hay división... ...y en la de ustedes del claro. PLD sí hay división... Eh, ...tú no vas a decir es que hay división... Porque vamos, tú eres, pero vamos, a, va, vamos a hacer una cosa... ...vamos a escuchar cuál es la división... ...porque la del, PR, <ríe> sí. la del PRM tú lo has venido diciendo... Sí. Y se ...la semana que, entera... No, que pero que re, es, ...no pero déjame eh, de si detallarlo... Yo, sí. ...pero sí. En, en el PLD cuál es la situación... ...déjame de detallarlo primero una y la otra... Para terminar con la, con, con la del PL. Dale para En el caso del de PERM, tenemos la información de que el equipo de campaña de algunos candidatos a diputados no va a apoyar a Siquio NG de la Rosas. Y que, lo están y, que los, y que los dirigentes, por ejemplo, los candidatos, lo están apoyando de eh, manera... Eh, ¿Quién ha un bulto? Una pregunta. Ahí en tu en una pregunta. la, ¿La ya, información ya, ya. que yo tengo. ¿Tú, sabes, tú eh, tienes eh, conocimiento quién es el encargado, de, el jefe de campaña de Siquio? No. Claro, Gervasio eh, y, y Gallego. Gervasio, bueno, ja Gervasio? Gervasio, eh, Gervasio el maestro Gervasio. Luego invitaremos a Siquio aquí, porque según... Y, y, y, y Antonio Ferrer, Gallego que yo tengo, son los comandos de campaña. Franklin Romero estaba y Todo incómodo. el partido está integrado. Todo. Pero oye, todo, pero oye todo. según la información que yo tengo, Franklin Romero eh, no le gustó la idea de que fuera eh, Siquio, el candidato a alcalde por el PRM puesto que él va a recibir el apoyo de la Fuerza del Pueblo. Y él entendía, vale. según otras informaciones, que a, a, eh, debió apoyarse a un candidato a mandela, de la Fuerza del Pueblo, mandela, que era lo que el compañero Francia estaba planteando mandela, anteriormente. Eso es en el caso en el caso de otros mandela, eh, eh, dirigentes del PRM, que no le agradó la idea la de foto, que Siquio NG de las Rosas se fuera para el PRD y luego volviera. Prueba superada. Y que, y que sí, luego sí, volviera. Sí. Eh, <risa> aunque Fulvio quiera decir que no, prueba pero superada, ¿no? Prueba, tenemos sí, y ya, ya. ya luego veremos los resultados. En el caso del PLD, Amado, dime, dime. hay una fuerte división entre dos familias eh, fuertes de San Francisco de Macorís que, que del lado de, de, de, del danilismo. Tú te refieres a, a, ah, no, a los Universidad la la Yo no voy a decir pero, a, a cuáles dos familias son, pero hay a una división a los, a los dentro Hay una, la hay una, otra. Hay una, a una si quiquilla, tú guapo. Como decimos, hay una quiquilla entre dos familias ahí. Pero cuál es eh, la otra? Una es la, los Núñez. No, no, pero investigue. No, pero, pero, investigue, pero tú eres el que trae eh, la información. Ya, eh, ya, ya no, yo no, dije una, yo me la jugué con una. No, no, no, deja eso ahí. De eso ahí no me quiero ah, meter no, para los no, pero hay una chiquilla entre dos se familias se juega, que... eh, bueno, eh, lo... del danilismo aquí en San Francisco y Macorís. Y si no resuelven ese problema, las, ambas candidaturas están feas para la foto. Bueno, yo mandé no, una fea, estará fea la candidatura de Mileri, ya veremos los resultados. que está fea, Oye, porque tiene 32% hoy, por mira, de rechazo, hoy, pero a la yo, nosotros está muy buena, ahí trabajando. Eh, yo mandé Nicolás la foto anda con, con para... Consiguió. Sí, pero eso es Nicolás, eso Nicolás por, eso Nicolás, por eso Nicolás, no, pero parte del todo equipo, lo demás, señor. Todo sí, Pero júdate exactamente con yo no que, con que llame la completo. gente. Yo, yo quiero presentarle la candidata a vicealcaldesa de, mi, de, de nuestro ver. candidato, o a sea, vicealcalde que es Angie Paulino. A junto a Manuel Trinidad, pero la foto que conseguí es la foto de la celebración del cumpleaños de nuestro alcalde el pasado 6 de, de enero. Vamos a verla. Eh, vamos ese, a verla. Yo no. Ve? Pero ya, él, a ver. ellos mandaron un anuncio hoy en... Vamos a ver. Francis mandó. En el WhatsApp, en el WhatsApp es del es el programa. programa. Sí. Hay una. Eh. Bueno. ¿Qué? Vamos ¿No? a. Con... Okay, ahí Míralo ahí. Ahí está. Ahí. Yo la mandé porque ah, Franklin estaba bella, ahí en pues, el medio. Sí, pero que la sí. relación personal. Ahí no, la relación. No. No. El tema no. político no tiene que, que opacar la relación personal. Ahí está. Pero ahí, Franklin hay, está al lado de esa, esa foto. Eh, son pero, que tienen ¿Por qué, temblando, ¿por qué es esto, pero, <risa> Esa foto son las que tienen temblando el PLD. <risa> sí, no, el PLD no. no el PLD. Ahí estaba Sicio. Ahí estaba también en esa foto. Mire, ahí estaba Siquio también. Nuestra querida amiga. Angie Paulino, la viceal... ¿Eh? ¿Ah? No me di. Ah, pues no, ah, eh, no lo mencionemos. No, a... Sí, no, vamos sí, a esperar te te te que nos den te la ratificación. Entonces... Pero Frank está, se va muy contento al lado de Manuel claro, porque, está, porque está pichando su juego tengo, tengo también ahí. Pulido, está dilo, también, la información que yo tengo es está pichando su juego. que Franklin Romero quería que el PRM apoyara a un ahí, candidato a alcalde de la fuerza del pueblo. Y como cuál ellos es, lo van a apoyar a él, va es, que a no es la alegría que la fuerza del pueblo apoya a Franklin Romero, sí, senador. Y Miren, Franklin ahí estaba Romero quería también, ¿eh? asegurar eso. Ahí estaba. No, no, es que está asegurado. Ahí estaba, tengo que Yo tengo que ser coherente. Dilo. Yo tengo que ser coherente. Ay, Fulvio, y tú Habla en el teléfono. Que llame, que llame los PRMI que que que y los no verdad. En la forma que lo hice, después que se, hubo una definición, porque ya era. Óyeme, pero Franklin fue el que más insistió que sí. Siquio viniera. Sí, pero está ah, bien. Me dicen pero, que Siquio fue impuesto desde de arriba. Entonces, Ajá, y que la base de San Francisco Macorís. No, es lo que yo me dije. Es la fuente tuya. Yo tengo una información contraria a la ves? tuya. Y es que no fue. La parte nacional, porque la parte nacional se sentó con Leonel Fernández y el Fuerza del Pueblo ah. a planificar 24 provincias en las que irían con acuerdos en lo municipal y lo congresual, de las cuales está la provincia Duarte. En lo congresual, Franklin Romero, de esa razón no tenemos candidatos de la Fuerza del Pueblo y aliado ...a la senaduría... Sí, pero mire, ...es decir, eh, que respetamos esa parte... Ahora ...nos estamos perdiendo en el tema central... ...porque estamos, vamos a hablar de propuestas... ...no, no, espérate, es para aclarar la discusión... ...que se ha armado uh -huh. con el tema... Eh, este. ...yo digo que debo ser coherente... ...que yo en principio... planteé la situación... una una propuesta... ...de alianza... ...que entendía era la más viable... ...porque si tú me apoyas aquí... ...te apoyamos allá... ...como se había planificado... ...de todas maneras... Franklin Romero... ...es el candidato a senador... ...pero, y, pero, pero vamos bien. separados... Y de, y de ...en lo municipal... De, ...de la, la fuerza, fuerza del pueblo... pueblo ...porque mm. no llevamos, eh, decidimos no llevar candidato nosotros, ...porque ya lo íbamos apoyándolo, apoyándolo ahí, sí. oficialmente... ...correcto... ...entonces... Claro. ...mientras tanto... ...mientras tanto... ...la realidad es que nuestra propuesta... ...me voy a referir a la de la fuerza del pueblo... ...partido reformista... Y, y demás aliados, entre ellos la Fuerza Nacional Progresista, la cual yo represento, y soy parte de la boleta junto a Emanuel. De los 13 regidores, yo apareceré en el número 9. Y como ya tuvimos a Emanuel Trinidad y no pudimos abordar los temas de propuesta que él trajo y que, tiene, y que tenemos para este municipio, sabiendo también la realidad municipal y la realidad nacional de que es una inversión reducida que va a tener que lidiar la nueva administración a partir de abril 24, que es cuando va a asumir por primera vez en una fecha que no, sea, que no es el 16 de agosto. Pero posterior a esto vendrán las presidenciales. Bien, pero miren... Con respecto eh, pero, a pero, aquí, Emanuel. Sí, pero oye, oye, fue, oye, oye. Yo es lo un, que quiero es que tratemos el tema de las propuestas. De las propuestas. Ah, ¿Qué le ofrecen esos entonces, candidatos que hemos mencionado? cuando hablamos este de propuestas, la administración en manos de un Emanuel Trinidad que ha demostrado ser un hombre organizado, prudente, pero sobre todo conocedor de la realidad política local y acompañándoles... Como miembro de la sala capitular, quien les habla, más los demás regidores que acompañarán, como Altagracia Rosa, Santa Polanco, el mismo Franklin, que son actuales regidores. Ya con una comprensión de lo que debe ser la sala capitular real para la gobernanza de un municipio, está en la propuesta que ya ha planteado, con una realidad que tiene San Francisco de Macorís, respecto al catastro municipal, que en este periodo, lamentablemente, tengo que hacer la diferencia, fue muy atrasada la, el cumplimiento porque sabemos que hubo dificultad en el departamento de catastro, no propio de la alcaldía. Bien, pero, pero nosotros tiene, vamos a tener la propuesta de titulación. En Manuel, tú sabes que tiene una habilidad de 20 años ahí de. Pero es que de, lo plantea como si él manejara recursos. Mira, es lo mismo que tú me digas, ¿qué hicieron gobierno, lo, ¿qué ¿no? los regidores que han hecho? Los regidores no pueden hacer más que las leyes que normaticen los municipios. Ahora, ¿tú sabes qué vamos a hacer Francis, como regidor? Francis, dime mira eh, vamos, va, mira, mira que, cuál es mi preocupación. Veo que ninguno de estos candidatos ha, ha planteado como norte un problema. San Francisco de Macorís como ciudad tiene muchas dificultades, como tienen todas las ciudades del país, todas las provincias del país. vamos Pero... Pero yo pienso que si cada candidatura enfrentara, o, o cada eh, eh, el síndico, cada alcalde enfrentara un problema, nosotros fuéramos saliendo lo, poco que, a entiendo uno pasa, o dos problemas, lo, fuéramos entiendo, Te entiendo, te entiendo está pero la la que mira, lo que pasa, lo que pasa sí, es, mira, lo que pasa, Amado, es que cuando se plantean problemas, tradicionalmente, tú lo enfocas y te das cuenta que son problemas, que están en el ámbito de lo nacional, pero cuando se habla de propuestas como la hizo Manuel, son las propias que dice la ley que el ayuntamiento tendrá como obligación, okay. es Venga. decir, organizar cementerio y administrarlo. Eso es lo que eso es lo que básicamente. Una pregunta, administrar pero... el catastro y él planteaba y es una, un problema que tiene hoy la inversión pero... local que está frenada. ¿Por qué? Porque al tener la dificultad de cambio de norma, ya el contrato de arrendamiento no le vale para su acceso al crédito, por eso es que Manuel plantea que desde el municipio va a viabilizar que haya un proyecto de inmobiliario municipal que permita que quienes son arrendatarios y tienen vocación de inversión puedan definitivamente adquirir y tener titulación, es decir que son problemas propios del municipio precisamente bueno. ayer ayer mm. un grupo de compañeros representado por mi persona y por Gervasio entregamos ante la Junta Central eh, Electoral del municipio de San Francisco de Macorís la propuesta de gobierno municipal de Siquio NG de la Rosa dónde está? pero espérate pero, Ahí están los marcos generales. Todos los detalles de cada uno de esos Eso en cumplimiento es de, la norma de cuál norma, en cumplimiento. en cumplimiento de la nueva ley electoral. Pero debiste traerlo claro, al programa, Fulvio, traer, para, para, para, lo para que, que lo, lo desglosemos. Y le vamos a dar ejemplares y, a cada uno. Y así quiero que venga y se siente claro, ahí, que le explique a este pueblo. se explica las prioridades que tiene el Ayuntamiento Municipal en la gestión de Siquio ng de las Rosas, tomando en cuenta que los, proye los problemas más coyunturales que nosotros tenemos son problemas que debe de tener la participación el estado. de forma obligatoria el Estado. Ahora, el punto de partida se plantea en esa propuesta y otros tan coyunturales, como es el caso de los catastros, como es el caso de los arbitrios, se están tratando también en esa propuesta. Mira, hay una, un aspecto que nosotros ya comprometimos, y es que cuando fuimos regidor en las pasadas gestiones, yo creo que, asumimos, que hemos entregado asumimos, asumimos con responsabilidad que la ley de deporte plantea que los municipios deben hacer una inversión de un 5%. Obviamente que la ley municipal no trae consigo más que el 4% para educación y género que se debe de usar los fondos para hacer la inversión en el municipio. Pero Emanuel sabe que está aprobado el, lo que indica que el ayuntamiento cuando vaya a promover un presupuesto asuma el, un 5% de... Ese 4% de educación y género para llevarlo a la a la inversión del deporte. Esa parte está más que clara porque ya se trabajó en la sala y está aprobado. Lo único que no se le dio cumplimiento. ¿Cómo se va a cumplir? Con el taller, con todos los clubes que deben participar porque así es la resolución. Está atada a esa primera etapa para poder accesar al, a los fondos. Es decir que esto para nosotros es sumamente sí. importante, siendo Emanuel un deportista calta cabal y un dirigente. Miren, eh, discúlpame Francis, tengo, pasa? tenemos que dar una noticia muy lamentable. ¿Qué pasó? El fallecimiento del periodista y abogado Delcio Pérez. Ah, caramba. Acaba de fallecer, eh, parece ser que esta madrugada fue víctima de un infarto fulminante al miocardio. Él estaba fuera del país, llegó hace un par de días. De hecho, Hochi me dice que lo vio ayer, pero parece que fue un infarto. Lo acaba, bueno, creo, creo lo que acaba de creo que creo que estuvo en la celebración de, del cumpleaños de Manuel. Sí, sí, sí, sí. O Sea que lamentamos más adelante. Bueno, vamos conozco, a colocar la foto. El, de mandamos un mensaje de condolencia a la condolencia, familia. A muy amigo. Hay bien. que saber. Eh, él fue regidor del sí, municipio. Fue regidor, también. fue miembro del Partido Revolucionario Dominicano. No sé si estaba en el PRM ahora Dirigente de Sobor Se hizo abogado Ahí está, ahí está, está, la ahí foto está de eso, Delcio Pérez Lamentamos, lamentamos muchísimo el deceso bien? De este gran amigo, querido amigo, escritor Hace poco eh, Puso en circulación el, el último de los tres libros que escribió Sí, y, el de Carti Fue el último el murió, Bueno, nada, lamentamos el mucho El deceso de Delcio, ya informaremos dónde lo estarán velando para aquellos que quieran ir a dar Formalmente el bésame. Pasa sus restos, querido amigo. Una llamada bueno, vamos arriba. Buenos días. Muy buenos días. Sí, dígame. Buenos días. De este lado? Es para decirle que Franklin Romero está muy, muy, muy, muy, muy bajado con lo que es la. Candidatura de Siquio, M.G. de La Rosa. Ah. Franklin lo está apoyando mil por mil. Eh, se siente la mayoría de, de vaya y eso de Franklis. ¿Oíste, Jerry? ¿Quién nos el, habla? El, el camión. Hace ¿Quién es que habla? Yera Rodríguez. Jerry Rodríguez. ¿El Moreno qué? ¿eh? Voz Moreno autorizada Becher. de Franklin. Sí, es verdad. Jerry eh, eh, <ríe> es una voz autorizada. Oye, ella ¿Cómo es Yera? ¿El Moreno Yera Rodríguez? qué? Rodríguez. Frankie, eh, Jera, una pregunta. ¿Todo el equipo de Franklin está apoyando a Siquio? Mil por mil, mil por mil. Mil por mil, lo dijo Jera. Todos, todos, todos estamos con Siquio y ahora eh, tenemos que, que trabajar más unidos para que esa alcaldía siga y vuelva mejor que Siquio. Si tú notas el camión de Franklin, está borrado con, con tinitas. Sí, eso me dijeron, que es lo que, que, es es lo que le ha apretado Franklin. Lo que se embulle. Y también las pancartas, y también las vallas, y también los panes. Lleras, dile, dile a Franklin bien, gracias, que Gracias a Rodríguez por la información. Quiere. De mañana.